Seguimos eh, con toques del norte de la provincia de Zamora. Vamos a hacer el pasacalle de danzantes de Los Jatas, de Comonte de la Vega. Alfredo Ferrero, padre e hijo, y Saturnino a la caja, y después tocaría la dulzaina, incluso la trompeta, pues tocaban este tipo de, de toques. No hemos conservado la danza en Comonte de la Vega. ...pero sí en pueblos como Morales del, del Rey... ¿eh? Eh, ...se conservan algunas fotografías, eh, etcétera... ...estamos hablando de eh, toques como hacen la bailina en, en León... ...por parte de los pataritas de San Esteban de Nogales... ...es un ritmo de 7 por 8... Eh, ...y recordar que los jatas tocaron mucho en León... ...en toda la parte del Berne, Bernesga... Pasacalle de Danzantes, de Comonte, de La Vega, del repertorio de Los Jatas.